Seguimos, amigas y amigos de Cartago, en esta emisión Estamos ahora en Cuenca 15 ¿No? ¿Este es Cuenca 15? Cuenca 15, que está en el oeste de Neuquén Para los que no son de Neuquén, una zona muy poblada Una zona muy popular, muy golpeada también por la falta de servicios eh, básicos Como gran parte de la población de Neuquén Miren que hablamos de la falta de gas La falta de agua potable, las aguas servidas. Bueno, y... los pozos este, Y los pozos, ¿no? <risa> ¿Están viendo cómo se mueve la... la la ambulancia, eh, en este recorrido con este Raúl, que está a cargo del de, eh, servicio de ambulancias del hospital público más grande de Neuquén, del más grande de la provincia, y esta realidad, eh, contame por qué anda solo en la ambulancia. En este momento estoy yendo a buscar un paciente que se moviliza, más allá que es no evidente eh, que él va a diálisis ahora, eh, lo vengo a buscar, lo, le abro la puerta, lo subo, lo, le pongo el cinturón y lo llevo al hospital Castro Rendón. Pero bueno, este, por ahí demoramos un poquito más por los pozos que tenemos en estos barrios tan humildes que no hay eh, una máquina. Pero bueno, es larguísima la historia. En base a lo que tenemos, estos son los pozos que a nosotros se nos rompen las ambulancias. Estos son los pozos que no permiten un mantenimiento acorde para poder estar con los pacientes en tiempo y forma. Eh, venimos a dar cuenta que hicimos casi 5 kilómetros más para no tener pisar tantos pozos. Entonces, también está en uno. ¿Cómo uno quiere darle la calidad de atención al paciente? ¿Pero no te, eh, ¿no te tendría que acompañar un enfermero? Sería histórico y hermoso. Jamás subieron un enfermero en el Hospital Castor Rendón en las ambulancias. Jamás subieron un médico para ir a buscar o trasladar a un paciente. El problema de estos pacientes de diálisis son cuando salen... Perdóname, ¿cómo jamás? O sea, ¿no viene un médico con vos a buscar un paciente de diálisis en pandemia? ¿O un enfermero? No. Eh... Lamentablemente no. Entonces te manejas solo. Eh, eh, hay pacientes que te podés manejar solo. Cuando ya hablas con un paciente que está en silla rueda, que está postrado, como tenemos paciente no vidente postrado, eh, ahí sí necesitamos dos camilleros para hacer la fuerza más que nada. Pero no te damos calidad de seguridad de atención al paciente. Claro, pero el camillero no es enfermero, es otro rubro, otra. Es, otra... es mi mano derecha. Claro. El compañero camillero es mi mano derecha. El camillero está igual que vos, digamos sí, Tiene sí, que sí, hacer sí, todo sí. lo que no... Y en este momento tenemos un problema Porque son compañeros tercerizados eh, Que están... No se olviden que el hospital Castro tuvo de 37 camilleros Estuvo 34 aislados Y de los 34 quedaron tres camilleros de planta Enseñándoles a los chicos tercerizados De la empresa que vienen a cubrir como camillero Eso sí lo sabe la ministra lamen todo las autoridades saben todo. Que tapan y que salgan los que no saben es otro problema. Yo responsabilizo al director Lamer haber traído compañeros. O bien fue la frutilla que le faltaba, porque el sector camillero y choferes jamás se tercerizó. Pero a él fue más fácil decirlo, a todos, sean a su casa, que respetarnos la función laboral de tantos años. Por eso nos sentimos eh, en este momento medio mal, porque las autoridades no se pusieron a a los trabajadores. Ah, ¿Cuánto hace que está Lamens al frente de.? 12 años. No es los pozos, ¿eh? No, no, es tremendo. Estamos haciendo todo un rodeo. Bueno, esto es lo que vive en la, la, eh, el pueblo más humilde de Neuquén todos los días, ¿no? De acá de la ciudad. El, el nivel de. Yo todavía eh, me impacta cuando se habla de. De Horacio Quiroga, ¿no? Como el mejor intendente de Neuquén y todo bueno. Mirando dónde estamos, ¿no? Mirando dónde estamos y la maniobra que tengo que hacer Sí, podés pasar ahí? Y vamos a ver, yo creo que con los baños algo. O sea, que mirá. No, no puede ser la maniobra que te manda Muy bueno Bueno eh, eh, no. Contame un poco lo de eh, eh, Recién hablábamos de todo lo que había pasado con el 100 eh, Y todo esto de las Los los miedos, los, las denuncias, la falta de insumos, ustedes eso también lo ven, el, la, la falta de insumos, o la falta de protección, sí. que nos decías en el sí, tema de la ropa. Sí, sí, sí, sí. Y, y ahora que ya estamos en la, en, eh, entrando en agosto, que eh, se habla de que puede venir un rebrote muy fuerte, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Y esto que está pasando, no tiene que volver a pasar, por eso yo hago esta denuncia, más que, más que reclamar y exigir, o... Oh. No, no, yo lo hago como Neuquino, como empleado de salud, nosotros no podemos permitir que otro compañero del Hospital Castro Rendón y de salud, que esté abandonado en su casa, porque el compañero que yo tengo internado en este momento en La Pasteur, que está entubado, y es un camillero, ese compañero vive en Centenario. Ese compañero, hasta el que no estuvo mal, no pudo ir al Hospital Centenario, para que lo deriven a La Pasteur, porque lo manejaban por teléfono, y su familia también se contagiaron de COVID, su esposa y su hija. Claro. Y eso es más grave, y acá en el también, nunca me hicieron cuando a, a su esposa y a su mamá. Entonces estuvimos riendo a toda nuestra familia. Ahora su huevo. Ve la situación No es la adecuada. No es la adecuada porque nosotros somos el personal de riesgo todos los días. Nosotros tuvimos la HIV, la hepatitis, el Hantavirus. Nosotros, esta pandemia, eh, hacemos lo mismo que hacemos cuando se infectaba un paciente con HIV con hepatitis. La desinfección es la misma, solamente que, bueno, ahora es como que lo hacen más. Pero la limpieza siempre fue a conciencia de los trabajadores. Claro. Y los choferes son los que limpiamos la ambulancia en el Castro Rendón. En otros hospitales no limpian la personal de la empresa. Hoy, ¿qué sectores están involucrados en lo que es el lucro privado dentro del Castro Rendón? Que nos puedas contar. Y bueno, hoy por empezar tenemos la limpieza, los camilleros, los radiooperadores. ¿Esos son todos negocios privados? y Son todos personas que cobran la miseria de plata y están tres 4 veces multiplicados en el contrato. Este, yo fui mucamo, yo fui camillero, por eso defiendo y soy, estoy muy orgulloso de haber sido mucamo camillero en el hospital Castro Rendón, antes de chofer. Hoy puedo al chofer y mañana, si Dios quiere, voy a estar acá. Porque... Cuando uno golpea muchas puertas molesta. Pues yo muerto con la verdad. Yo decía algo que digo es la verdad. Yo gracias a Dios no tengo que mintiendo ni inventando nada. Cuando me tuvieron que procesar, me procesaron. Cuando me tuvieron que juzgar, me juzgaron. Cuando me estuvieron que son sumarios, me lo hicieron. Y cuando me estuvieron que suspender me suspendieron. Es tremendo el, eh, bueno cómo se ve el, la, la riqueza de, del petróleo, que se ven allá las torres al fondo, las torres de fracking y de este lado te podemos ver lo que son las casillas de Neuquén de toda la toma de Casillino Gómez que bueno algunas casillas se han ido o lo echaron los echaron bueno están procesados no están detenidos quienes entienden. y el resto está acá. muchos están acá no y la banderita argentina como un símbolo de lo que es la el asentamiento del barrio más humilde ¿no? acá nos fue un día una embarazada nunca me olvidé de pedirle el nombre eh, estaba embarazada 100 metros más atrás y la estuve llevando hasta el Hospital Heller con los pacientes de diálisis arriba. Antes de la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero está en la capacidad de cada uno. Porque vos ves una ambulancia que te sientes seguro. Ahora, lamentablemente, no sabés quiénes son los que están arriba. Porque tuvimos la experiencia en el Hospital Castor Rendón que vino gente que no tenía capacidad. Que toda su vida fue el chofer de, de vehículos particulares y le dieron a cara una ambulancia. Eh, nosotros, como trabajadores, vuelvo a existir. No queremos que pasar más de esto. Eh, tenemos que fortalecer desde la ministra hacia abajo y, si es posible, desde el gobernador para abajo que conoz, reconozcan que valoran el esfuerzo nuestro tanto acá en la Unión Capital como en el interior. En estos momentos mis compañeros andan con 20 centímetros de nieve en las piernas trasladando pacientes. Zapal, aluminé, Blanco Huecu y tampoco tienen su ropa de seguridad. Esas imágenes que se ven de que están en la nieve están con también ropa personal. personal. No es la ropa que tiene que comprar el hospital o la administración de cada hospital. Nosotros eso lo denunciamos el año pasado, lo volvimos a recalcar antes que empiece el invierno y las autoridades se nos dio sordo. Nosotros pedimos la ropa adecuada para el trabajo y fue antes de esta crisis que pasó en el hospital Castro y lamentablemente no hubo, no hubo respuesta de las autoridades, no hubo respuesta en nada. Porque todavía no está la ropa. Entonces, por eso digo, no hubo respuesta en nada. Yo te digo que después de 15 días de vuelta a tener mi función laboral, tomá bailorra y gaste tu ropa. Tomaba. No, y agradecé que no tuviste el, el, el COVID. El... Claro, el COVID. Y sopado nos comimos. Porque, o sea, vos podrías estar ahora trabajando después de haber. Eh, eh, tenido COVID y tampoco tenés la ropa Tengo compañeros que tuvieron COVID y ya están trabajando Y no tienen la ropa no tienen la no ropa Y nos cuidamos entre nosotros ¿Con pues qué es lo que hacemos? Nos cuidamos entre nosotros eh... Somos 12 choferes Te puedo imaginar que somos ¿Cuántos tendrían que ser? 14 En el 2012 éramos 14 choferes se jubilaron, se fueron bueno, ese es otro tema vos acá te jubilás con una diabetes encima con obesidad porque la vida del chofer de ambulancia no es fácil porque cuando todos duermen nosotros los pacientes estamos comiendo cuando todos duermen nosotros seguimos trabajando en la ruta, en las calles trasladando pacientes, es lo que nos gusta es lo que estamos preparados pero terminamos muy mal hay compañeros, eh, lo voy a mencionar, el compañero Luis Guzmán, 42 años de servicio. Un año duró y se murió. porque se fue con diabetes, se fue con problemas cardiológicos. Tengo un compañero Héctor Meriño que gracias a Dios está vivo y dejó muchas cosas eh, para aprender. Héctor Meriño es un militante del EFN. ¿Y vos te crees que el día de hoy se acuerda que te lo nos nosotros los compañeros de trabajo, no ah, ha quedado todos los días. Y todos los quilombos de columna, de riñones, ¿no? Hoy, por hoy, tenemos vehículos medianamente acordes. Cuando yo llegué al hospital Castorrenón, como chofer, teníamos F100, Ducato 2000, modelo 2000. Y estamos hablando de que estamos hablando del 2009, 2007, cuando yo llegué al hospital, o sea, cuando pasé del hospital, de, de camillero a, a chofer. Todos los compañeros fueron con su espalda rota, por pues, hacer mal el trabajo, porque las autoridades nunca le pusieron que tienen que ponerle la ambulancia. Me acuerdo un terapista que fue una vez que tuvo que a llevar a, a un ministro conocido de la provincia de Lauquén mm. en una F100. Al doctor Lara. Al doctor Lara, cuando lo trasladaron en una F100, el terapista puso el, el cristo en el cielo porque, ¿cómo va a llevar a mujer Bueno, es lo que había en ese momento. ¿En qué año te acordás? Y esto fue en el 2005. A ver. Bueno, Lara siempre está, igual, ¿no? Está siempre eh... el. <risa> Saludos. Lara. lo saludamos, a Lara. Lara es un sobreviviente, ¿no? De bueno, todo lo que es el sovichismo y sigue ahí presente. Hablando de sovichismo, me tocó ir a buscar... La... No, pará, pará, hacemos, hacemos, hacemos un punto y coma. Vamos a un corte y ya seguimos en esta, estamos terminando el recorrido, seguimos en el amanecer de Neuquén y, no, qué impactante lo de las torres de, de fracking, la... la las bases de, la, de las multinacionales petroleras y enfrente de todas las casillas. Eh, un corte y ya seguimos con más cartago.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 ...al privado. Nosotros derivamos de acá y son derivados por salud pública. Uh -huh. Lo cual, bueno, se fue la plata el año pasado... ...que vuelve a reiterar. Eh, 800 pacientes sacamos del hospital Casternal. Teníamos un programa preparado, obviamente, con lo de Ucrania... ...que es un tema que nosotros seguimos muy de cerca... ...un tema en el que nos especializamos, trabajamos de eso... ...con una mirada que difiere, obviamente, para eso estamos acá. Pero eh, hoy lo, lo vamos a dejar pura y exclusivamente... Eh,